Hola, muy buenos días. Resumen del octavo día de la guerra. de Odessa ya se pueden ver desde tierra todos los barcos rusos que están esperando la orden de desembarco. Según las últimas informaciones han partido otros cuatro grandes buques de asalto anfibio y tres con misiles desde Crimea. Por lo que seguramente durante este fin de semana empiecen con el ataque final. Los ucranianos de gersón se resisten a dar por perdida a la ciudad y continúan con la lucha, pero vamos, que allí los rusos están metidos hasta la cocina. Y aquí está el primer tema importante que ha pasado en el día de hoy, que es el de la central nuclear de Zaporilla, de la que tanto te he estado hablando estas últimas jornadas. Es que las tropas rusas, que ya la están Sediando, pues en mitad de los ataques uno de sus bombardeos ha impactado en la propia central causando un incendio. En un principio se temía lo peor porque los bomberos no podían moverse por la zona ante el temor de que les pasase algo, ¿eh? porque estaban ahí disparando. Pero finalmente con el paso de las horas han ido y lo han sofocado. De todas maneras el fuego solo ha afectado a un edificio de formación y a otro que se usaba de laboratorio. Así que de momento no hay que preocuparse porque no han tocado nada esencial y crítico. Pero ya te aviso que los expertos han dicho que como pete esta central nuclear va a ser como 10 Chernobyls juntas. En el este la cosa sigue parada de reseñar que la ciudad de Ochtitlka ha sido bombardeada y ya no tiene ni luz ni calefacción. Por si te lo preguntas, he mirado el tiempo que va a hacer allí hoy. La máxima es de 2 y mínima menos 2 grados. Ah, y las unidades rusas ya están cada vez más cerca de Kiev, por el este. En el frente de la capital la cosa de momento no ha tenido grandes avances. El convoy gigante que traía las unidades de refresco rusas lleva bloqueado 3 días, principalmente por varios motivos. Problemas con las comunicaciones y radios, falta de suministros como el combustible y el ataque de la resistencia ucraniana. Vale, pues todo esto es lo que ha ocurrido en el frente y si salimos de él tenemos estas otras noticias. La segunda reunión para conseguir la paz ha dado como resultado? Es eh, poca cosa, la verdad. Pero lo más importante es que se han aprobado varios corredores humanitarios para evacuar civiles de las ciudades asediadas y un posible alto al fuego durante esta operación, pero de momento todo sigue igual, así que... Eh. De todas maneras han quedado el lunes para volver a continuar con las reuniones. Te digo que no quedan en fin de porque, oye, eh, hay que descansar. Ah, y el presidente ruso ha dicho que estas reuniones, como sean un intento de ganar tiempo para que llegue todo el armamento que traen los europeos, solo va a servir para que aumente sus peticiones en las negociaciones. De momento, los puntos inamovibles son la desmilitarización de Ucrania y que no entre en la OTAN. También este ha hablado con el presidente francés y le ha dicho que de momento la invasión va según lo planeado, ¿eh? Pero que lo peor está por llegar. Va a aumentar la agresividad y la entrada de tropas a saco. Estados Unidos por su parte ha confirmado que de momento no tiene pensado prohibir las importaciones de gas y petróleo ruso, ya que eso haría que su precio aumentase aún más en todo el mundo. A ellos en verdad les afectaría poco, ya que solo pillan el 7% de todo el petróleo a los rusos. Pero a Europa, por ejemplo, sería un desastre. Cogen el 27% y en el tema del gas el 41%. Así que de momento Interés. Putin ha anunciado que dará 40.000 euros a las familias de los soldados rusos fallecidos y 24.000 a los heridos durante la invasión. Y de momento eso es todo. ¿Crees que puede pasar algo importante con la central nuclear ucraniana? Venga, pues ponme en los comentarios. ¡Hasta luego lo que pices! Espera, espera, espera suscríbete y da la campanita esa a YouTube que si no, no te vas a enterar de cuando pasen movidas importantes ¿Vale? ¿Ya lo has hecho? Venga, pues ahora mírate este otro vídeo que te dejo aquí, que el algoritmo de YouTube ha elegido solamente para ti, así que fijo que te interesa.